Gracias, señor presidente. Señorías, eh, no nos hagamos trampas al solitario. La situación de los municipios en nuestro país y la razón por la que ustedes tienen que traer hoy esta moción a esta Cámara tiene que ver con dos decisiones que ustedes tomaron. Bueno, con una decisión que ustedes tomaron y otra que tomaron con el Partido Socialista la modificación del artículo 135 de la Constitución española en el año 2011 y la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el año 2012. 2011 y 2012 iniciaron un ciclo económico en nuestro país que fue un ciclo de restricciones en el gasto público. Se, come, se cometieron, a juicio, a juicio de mi grupo, al menos tres errores. El primero es que no se hicieron ni se hacen aún hoy políticas contra el ciclo. Y por eso eso que ustedes llaman recuperación económica ha sido la recuperación de 35 empresas más o menos en nuestro país, que son las del la IBEX 35, pero no ha sido una recuperación real ni del empleo ni de la calidad de vida en nuestro país. El segundo error tiene que ver con anteponer en el gasto público el pago de la deuda a los derechos de la ciudadanía y a una cosa más, a la posibilidad del sector público para invertir, para ser dinámico para emprender la posibilidad de que el sector público liderara la recuperación y no fuera a rebufo de los vientos de cola de las políticas del Banco Central Europeo. Y para eso eran fundamentales los municipios, para eso eran fundamentales los ayuntamientos, para garantizar la inversión. ¿Qué hicieron, usted? eh, ¿qué hicieron ustedes? Cometer el tercer error, que fue ahogar e intervenir de facto a los ayuntamientos, ¿Qué es lo que hizo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no permitiendo que el superávit que han generado y generan muchos de los ayuntamientos de nuestro país se reinvirtiera en derechos sociales, pero no solo, pero no solo, también en dinamizar nuestra economía, también en permitir que el sector público fuera dinámico y fuera proactivo en la recuperación económica. Ustedes lo evitaron y lo evitaron sencillamente porque porque para ustedes tenía más valor, tenía más valor pagar la deuda rápido que los derechos de ciudadanía y la salida de la crisis de toda la ciudadanía y no solo de las 35 empresas del Ibex. Miren, eh, señoras y señores del Partido Popular, ustedes traen hoy una moción, ustedes traen hoy una moción que sencillamente afloja un poco la soga, afloja un poco la soga la soga sobre los ayuntamientos, pero que no cambia sustancialmente ni cambia estructuralmente el problema que tienen las Administraciones municipales en nuestro país. Y el problema que tienen las Administraciones municipales en nuestro país se llama Ley de Estabilidad Presupuestaria y es un problema de fondo, es un problema político y no es un problema administrativo. El problema es que ustedes y para ustedes vale más, vale más el dinero de los acreedores de los bancos alemanes y de, los, y de la banca internacional que el dinero invertido en derechos de ciudadanía y en la salida de la crisis. En el ámbito del municipalismo, en el ámbito del municipalismo que es de lo que ustedes hablan y se llenan la boca, pues miren, el municipalismo, el municipalismo tiene varios principios, pero uno absolutamente fundamental es el que tiene que ver con la autonomía y con la capacidad de los ayuntamientos de gobernarse a sí mismos. Son cientos de alcaldes en este país, los que nos han contado a nosotros y supongo que se lo han contado a ustedes también, que tenían superávit y no podían resolver los problemas más básicos de sus conciudadanos, que estaban viendo a familias desahuciadas, que estaban viendo superávit en sus, en sus balanzas presupuestarias y que no podían invertir ese superávit ni siquiera en dar una solución habitacional. Eso tiene que ver con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con sus políticas y ustedes pues lo tienen muy fácil, han sido hasta hoy los campeones del antimunicipalismo. Si quieren ustedes ser los campeones y las campeonas del municipalismo, insten al Gobierno a retirar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, insten al Gobierno a volver a la senda de las políticas contracíclicas y de la inversión, y si no, asuman que efectivamente son ustedes una fuerza política que solo ha hecho daño a nuestro pueblo y a, y a nuestros ayuntamientos. También en materia de municipalismo, señorías del Partido Popular, ustedes solo aprueban cuando amañan las notas. Gracias. Gracias.